Según un estudio de las universidades de Princeton y de Nueva York, los mayores de 65 años comparten 7 veces más fake news que los jóvenes de entre 18 y 29 años. A través de las redes sociales recibimos mucha información que no está contrastada. Cualquiera puede crear un mensaje que atraiga al usuario y enviarlo. Si este mensaje llega a tus manos y lo reenvías, estás favoreciendo a la popularización de dicho mensaje, lo que puede desembocar en una cadena de información falsa. A estas cadenas las podemos denominar fake news. En 2015 se popularizaron las cadenas de mensajes que te prometían WhatsApp gratis si compartías el mensaje a 10 personas. En aquella época, el servicio todavía no era de pago. Cuando pasó a serlo, fue la propia compañía la que lo notificó a los usuarios a través de los canales oficiales. ¿Por qué dejaría de cobrarte por reenviar una cadena de mensajes? La Guardia Civil asistió a los usuarios de que estas cadenas eran un bulo. Después de los atentados terroristas en Barcelona, la población estaba asustada y este mensaje alertaba a los habitantes de que el Cuerpo Nacional de Policía se encontraba en alerta 5. Fue un bulo creado para fomentar la histeria colectiva. No tardó la Guardia Civil en desmentir esta información y pedir a la ciudadanía que no difundiera ese mensaje. Estos son tan solo dos ejemplos de bulos que han circulado por las redes sociales en este último tiempo, cada uno de ellos con un nivel de gravedad diferente. Para evitar ser engañado y, por consecuencia, engañar a tus amigos o seres queridos, verifica la veracidad de estos mensajes antes de creerte el contenido de los mismos. Y por supuesto, no reenvíes nada que desconozca su procedencia o que no estés seguro de que sea real. Evitar las fake news también está en tus manos. No te fíes, no reenvíes.